Ella fue bestialmente bella. Ella fue siempre hambre o fiesta. Ella era a la vez cielo e infierno. Ella era el calor de muchos infiernos. Es la cara que no olvidaré jamás, ella. Es el mejor tesoro que he tenido, ella. Un rostro lleno de amor y placer, ella Es el principio que pagó la luz, ella La canción del verano es ella El frío que trae el otoño es ella Es a la vez mil cosas diferentes, ella Es a la vez mil cosas diferentes Ella ha sido mi gloria de tanto tiempo Ella Ella fue bestialmente bella Ella fue siempre hambre o fiesta Ella era a la vez cielo e infierno El calor de muchos inviernos. El espejo de mis sueños fue ella. La sonrisa reflejada en el río, la de ella. Dentro de su concha resplandecía ella, nunca me Brillaba siempre ante una multitud, ella y sus ojos animaban a los llantos, ella el sentido de mi vida fue ella, ella, ella, ella fue especialmente bella, ella fue siempre hambre o fiesta. Ella era la vez ciego e infierno, ella el calor de muchos infiernos.